Eh, estuve en la reunión que se llevó a cabo a puerta cerrada, luego la prensa accedió a lo que fue este encuentro con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Chu. Eh, vamos a escuchar, señor director, y ver las imágenes de esta reunión donde habló tanto Raúl Monegro, Joel Martínez, el representante de los derechos humanos a nivel nacional, eh, obviamente el mismo eh, ministro de Interior y Policía, donde se le dio un plazo por parte de los grupos populares, las juntas de vecinos y todos los organismos que llamaron al paro para la ciudad de San Francisco de Macorís. Se le dio un plazo, aunque la prensa no quedó complacida con el famoso plazo, porque no se habló de tiempo. O sea, si yo tengo un plazo a ti, mira, tiene un plazo hasta el martes, hasta diciembre, sí. hasta enero. sino un voto de confianza, y le dieron un plazo al ministro de Interior Policía Chubasque para que solucione el tema que fueron, en eso sí fueron radical y enfático que es trasladar al general Cenas Rojas de la plaza de San Francisco de Macorís y por otra parte que se reabre el caso. Algo que puntualizaron, no sé si tenemos las imágenes ahí, señor director, creo que sí. Si usted me ayuda con ellas, señor director, fue un éxito. Hay que enfatizar, eh, wow, qué transición. Eh. Vamos a escuchar lo que dijo Odilín Morel eh, eh, eh, eh, cuando fue... Eh, abarrotada ab abar abar abar abar abar por los medios de comunicación que se dieron cita allí como ustedes han escuchado lo que ha hablado el ministro Chubasque de que llegamos a un acuerdo un compadre espera ese es el acuerdo que hemos llegado nosotros le hemos dado un voto de confianza. Porque si sí, lo que nosotros decimos es, se va para afuera. Porque no lo queremos aquí en San Francisco de Macorís. Ojalá que ese compás de espera no sea muy largo. Porque aquí tenemos que decirle a este pueblo que en este momento aquí no hay seguridad ciudadana. Aquí hay mucho atraco, aquí hay muchos robos. Aquí hay tiroteo a mansalva en este pueblo. Y la gente desesperada dice, estamos al trídeo que a nosotros se nos mate en nuestra propia casa acostada. Así que, señor ministro, le dijimos, le dimos el voto de confianza. El que nosotros sigamos creyendo en usted, está en su mano. Así que ya lo saben, cena roja y para afuera. Pero hubo un plazo, o -Odilín, un plazo? O Odilín, ¿se mantiene el llamado a huelga para el próximo martes o fue dejado sin efecto? El próximo martes no va a haber huelga porque ya le dimos un voto de confianza. Pero no hubo un plazo. No. no, no. Para que se lleven en general. No han establecido la no. fecha ustedes. No hay aquí. fecha. No hay fecha. Por eso le digo, por eso le decimos, un voto de confianza. Confianza así que él sabrá Odilín, entonces la, la huelga solamente exigiendo el caso de Vladi no están exigiendo obras no, no, no, en este momento ahí escuchamos a Odilín un voto de confianza le preguntaron, y el plazo yo estuve en la reunión eh, y por ética no voy a decir lo que se habló porque realmente no estuve como prensa y soy muy respetuoso a eso también estaba el comunicador Alex Díaz pero Alex Díaz fue parte de la comisión que hizo la transición, cosa que nosotros veníamos hablando y por eso fui, bueno, Alex me invitó a pasar al salón y por eso fui también, porque como empresario, microempresario, estoy preocupado por la situación de que en pleno prácticamente diciembre, con este COVID, un proceso huelgario. Yo felicito a la gobernadora eh, Xiomara Cortés, al alcalde, al mismo Alex, al diputado... Eh, Nicolás Hidalgo, y a todos los que intervinieron para que esto se pudiera llevar a un acuerdo. Un acuerdo que prácticamente me dio en el aire, no se firmó ningún documento, tampoco el ministro, vamos a escuchar lo que dijo el ministro, eh, no se comprometió tampoco con fecha, ni se comprometió a decir que va a trasladar al general, solamente dijo que iba a resolver. O sea, no hay nada concreto. Pero por lo menos hay una tregua de que no haya huelga en este mes de noviembre finalizando, y prácticamente entrando ya en el mes de diciembre. Vamos a escuchar, señor director, si tenemos ahí las declaraciones del ministro, por favor. Yo primero agradezco a las autoridades, a la gobernadora, a los pensados, al alcalde, a, a mi amigo Alex y a todo el liderazgo. Y agradezco también a los dirigentes del Estado aquí en San Francisco de Macorís la receptividad, la gentileza de eh, entrar en este diálogo amistoso con el fin de buscar una solución a este conflicto. Agradezco también la presencia del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está aquí en el municipio de, la de, la Comisión, de, la de la a la viceministra de Interior Policía, que la acompaña, Miri a mi esposa, que quise que me acompañara, a esta primera actividad de este tipo. ¿Cuál es la esposa? Mira, ah. Comprometiéndose también. Es la primera actividad que, que me toca eh, participar en, en esta nueva responsabilidad. Yo tengo la ventaja de que yo fui gobernador y soy el único ministro de Interior y Policía que no han sido gobernador. Lo que... Que yo conozco la, lo que se pasa y lo que pasa en los gobiernos de los reyes entonces, de participación y de conflicto agradezco la confianza de los dirigentes populares, del Pacto y de otras organizaciones y hemos llegado a un feliz acuerdo para eh, que la convocatoria que se está haciendo para el martes se dé sin efecto y nosotros lo comprometimos entonces con ellos, a que en conjunto con ellos vamos a dar soluciones a estas situaciones que eh, dieron origen al, al llamado huelga. Hemos hablado con ellos, hemos dicho de que somos personas responsables, que tenemos una responsabilidad con el país, con todos los sectores de la sociedad sí, dominicana. Sí, sí. Y la verdad es que yo valoro, en su justa dimensión, la actitud de ellos, la actitud de comprensión de la situación que vive el país en este momento, en medio de la pandemia, en medio de la gran dificultad que vive el mundo y que vive la República Dominicana y la actitud consciente de ellos para que podamos buscar una solución que dé atrás la solución de este conflicto. Eh, en de lo posible. Ha sido una reunión entre amigos, eh, cada uno con posiciones eh, encontradas, pero que finalmente hemos logrado un gran acuerdo con la participación, con los testigos de personalidades de, de, de, de, de, de, de, de aquí de esta importante ciudad de San Juan Ministro, ¿por qué fueron los acuerdos? ¿De qué se tratan los acuerdos? Un acuerdo para la solución del conflicto y que nosotros nos comprometemos, ¿verdad? A que vamos a, a ayudar a la solución del conflicto. ¿Cuáles fueron los acuerdos arribados con esta comisión que llegó incluyendo con el ministro Chubasque? Sí, como ustedes han escuchado, lo que ha hablado el ministro Chubasque...